Una vez que los directores tuvieron la idea, fue necesario buscar un equipo para llevar a cabo la tarea. Yo soy el que me encargo de llevar a cabo las visiones del director y hacer que todo tenga una entidad conjunta. No ha sido fácil, pero hemos conseguido trasladar las ideas que tenía aquí, aquí. Y nos ha costado. Estuvimos tres meses planteando los personajes. Calculo que hicimos como unos 50.000 dibujos. Mi trabajo en el estudio es coger estos conceptos y adaptarlos al diseño en 3D, que es algo muy diferente. Combino esto con mi trabajo como dibujante de cómics. Mis tiras son leídas por millones de personas. Perfecto. Considero que estoy en el punto álgido de mi carrera. Después de este trabajo puedo retirarme. Creo que nada que haga podría superarlo. Es como si estuviera trabajando en los Simpsons en la temporada 20 o la siguiente. Cuesta mucho introducir a nuestros personajes en un escenario, porque estamos acostumbrados a verlos sin fondo. Entonces, ¿qué sería lo coherente? No es por alardear, pero tengo una enorme visión espacial para situar todos los elementos en una habitación. Las maquetas son muy importantes en mi trabajo. Las necesito para tener una referencia visual de aquello que tengo en mente. Sin ellas, es mucho más complicado mantener una relación uh, de la situación de absolutamente todo. No. Por supuesto, esto me afecta un poco a la hora de moverme por el estudio. Ya que estamos aprovecho para mejorar espacios por los que nos movemos el equipo y así mejorar la productividad. ¿Ya no todas las ansigraciones? Es cierto que no hay mucho vestuario, pero sin él los personajes se encontrarían, no sé, ¿cómo decirlo? Desnudos. Bueno, lo cierto es que yo no soy como los demás, que están siempre en el estudio. Yo voy y vengo porque tengo que mantenerme al día de las nuevas tendencias, tengo que saber qué es Trendy y tengo que visitar los nuevos desfiles de la temporada pre -fall. El ambiente es muy bueno, me siento muy a gusto si no fuera por algún que otro pequeño caso aislado que no termino de comprender. Hola, No sé qué le pasa, es muy extraño. Que. Qué, ¿Qué me pasa con Laia? No, si, si yo no tengo ningún problema con Laia. Pero, pero, pero corta ya, ¿no? ¡Corta! Como solo somos tres chicas en el equipo, desde el primer momento me puse como objetivo llevarme bien con ellas. Y la verdad es que nos llevamos bien en conjunto y conseguimos que aparezcan nuevas ideas para ayudarnos en nuestros campos. Pero es? está, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué lo ¿no? Había. ¿Qué es esto? Ah, ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué